La fotografía es un lenguaje que utiliza la imagen como herramienta. Estas imágenes están construidas con elementos técnicos, compositivos y conceptuales. Cuando analizamos una foto, en realidad lo que estamos haciendo es analizar estos tres elementos, técnica, composición y concepto, y eh, darles un, un valor en cada uno de esos lugares pero no en todas las áreas de la fotografía esos valores van a tener la misma importancia. No necesariamente para una foto artística, eh, me tengo que atener al, lo más posible a la realidad, al registro lo más apegado a la realidad, como por ejemplo en una fotografía documental. Hay unas discusiones siempre respecto de esto, de qué tan real es una imagen. Hay discusiones este, muy profundas de, de semiólogos y artistas y, eh, y curadores de fotografía que han desarrollado muchísimo el tema, pero en este caso lo que vamos a hacer es eh, tocar los temas muy, muy por encima y luego vamos a ir profundizando a medida que nos van interesando. Entonces, es lógico, ¿no? Si la foto del periódico... Eh, que me cuenta de el choque de un auto el, el auto se ve borroso eh, no se entiende muy bien la imagen porque está oscura o, o está movida pues entonces va a ser una foto mala pero tranquilamente esa foto me podría servir en una exposición de arte eh, No sé que replicar imágenes de choques por ejemplo cosas raras y abstractos o lo que fuera entonces Generalmente cuando nosotros eh, queremos mejorar nuestras propias fotos las tenemos que analizar sabiendo específicamente este, qué es lo que queremos contar. Entonces, eh, estos tres análisis, el técnico, el morfológico y el conceptual, ¿de qué se tratan? El técnico simple y sencillamente es cuáles son... Eh, los modos en los que la foto está sacada, qué técnica se utilizó, qué lente, a qué velocidad, con, con qué sensibilidad de, del sensor, etcétera. Eh, también podemos hablar ahí un poco del tamaño, de los píxeles, de la calidad, ahora con la fotografía digital. Eh, ¿Qué sería el análisis morfológico? Pues sería eh, cómo están organizados y cuáles son los elementos que tiene la imagen. Si tiene color, si no tiene color, si tiene líneas, si tiene círculos, si tiene personas, si... qué, qué tan equilibrada está, etcétera. Dentro del mismo análisis morfológico vamos a tener el de la composición, que es eh, cómo están distribuidos esos, esos elementos, no solo si tiene un, una línea y un círculo, sino si esa línea y un círculo están puestos de determinada manera que me sirvan, que estén lindos, que me guste, etcétera. Ahí hay que aprender sobre equilibrio de la imagen. Bueno, un montón de cosas que las vamos a ir avanzando, ya les digo, en los siguientes videos. Lo siguiente sería lo conceptual, que es básicamente la idea que ha tenido el fotógrafo que quiere eh, dar a leer en su imagen y muchas veces, eh, cuando estamos hablando de fotografía de autor, esto se dispara a análisis a veces realmente muy, muy locos y muy incoherentes y siendo por ejemplo la fotografía documental pues esto es un poquitito más cerrado el análisis porque se trata de un registro no que intenta hacer una interpretación realista y por lo tanto no, no amerita mucha lectura subjetiva digamos que no amerita muchas ideas en relación a eso si es Volvamos al ejemplo del choque. Si es un choque, está contando un choque y, y lo que está haciendo es ilustrando eh, probablemente un texto del choque o no. Podría ser una, una, solo una imagen, pero lo que intenta es contar una con, lo, con la mayor precisión posible lo que, lo que el fotógrafo está viendo. Para eso también va a tener que utilizar, por supuesto, las herramientas de técnica y las herramientas de composición. Bueno, básicamente la, la fotografía destripadita de sería eso y los invito a seguir viendo en profundidad los siguientes temas.